Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy hablo Betty Romerito, os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo escuchando. Espero que estéis teniendo un día súper genial. Hoy quiero comentaros un, una forma de ganar dinero compartiendo artículos buenos, artículos de buena calidad, que no tienes que escribir tú, desde luego, porque si tienes que escribir tú los artículos de un tema que no dominas o que no te apasiona o que simplemente no te gusta escribir, pues bueno, entonces ya no es negocio. Pero lo que yo te voy a decir hoy es cómo puedes ganar dinero compartiendo artículos que otros han escrito y que tú promueves, pero al mismo tiempo te ganas un dinero compartiendo estos artículos. Es muy sencillo, es una técnica realmente fácil y que está resultando muy bien aún en este año 2020. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito.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 Para aprovechar al máximo esta técnica, vamos a tener los siguientes requisitos. La primera, tienes que tener una oferta para promover. Oferta para promover. Oferta para promover. Esa oferta puede ser de cualquiera de los nichos más grandes que hay. ¿Por qué de los nichos más grandes? Porque es más sencillo encontrar el tráfico gratuito para ese tipo de nichos. Por ejemplo, una oferta de dietas, una oferta de... Ganar dinero online, que es MMO, así se le abrevia, Make Money Online. Una oferta de trabajar desde casa, mamás que trabajan desde casa. Me parece que es Mom's Work at Home, así se le llama. Y el, el otro es de salud, cualquiera que sea de salud. Salud. Esos tres nichos dan mucho dinero. Y dentro de esos nichos hay uno específicamente que yo te voy a decir cuál es que yo promuevo determinadas épocas del año para que me vaya súper bien. Eso es lo primero que vamos a necesitar. Lo segundo es un acortador, pero no creas que un acortador normal y vulgar, sino un acortador que te permita a ti poner tu propio enlace, enlaces de afiliado. Ya veremos cómo es esto. Aparte de eso, necesitas evidentemente el elefante en la habitación, que es el tráfico. ¿Cómo vamos a conseguir el tráfico? Gratuito, completamente gratuito, y lo vamos a usar con Facebook. Facebook. De momento está funcionando así, bueno, no solo Facebook en general, sino con grupos de Facebook. ¿Qué más vas a necesitar? Optativo, esto es opcional si tú lo quieres poner, si no, no, tu propia página de fans. Si quieres, esto es optativo, no obligatorio. Optativo. ¿vale? Esas son las tres cosas que vas a necesitar para poner en práctica esta técnica. Entonces, lo primero es la oferta. Vamos a poner una oferta para promover. Y para eso, yo quiero invitarte a conocer Digistore24. Digistore24 es una tienda muy parecida a Clickbank. Es de factura alemana, es decir, están ellos en Alemania no están en Estados Unidos y tiene básicamente las mismas características de Clickband, la interfaz es distinta pero tiene muchos productos buenos para, para promover y ahora mismo como está en periodo de expansión es bastante conveniente empezar a trabajar con ella. Te registras súper fácil, no hay entrevista. No tienes que contarles tu vida, no tienes que tener un sitio web, no tienes que justificar ingresos, no tienes que enviar tu, tu, tu DNI, nada. Simplemente te registras, ¿ves? registra now, aquí le das clic a registrar now y tan fácil como rellenar todos estos datos. Te puedes poner como vendedor y afiliado, solo como afiliado o solo como vendedor. Pones tu número de usuario, tu link de afiliado, eso te lo dan ellos, ¿eh? eso tú no tienes que rellenarlo. Pones tu email, tu password, tu información personal, nombre, compañía, dirección. Lo que no tiene asterisco no lo tienes que poner. Pone el teléfono obligatoriamente, pero tú puedes ponerlo sin ningún problema. No te van a llamar, no te van a molestar, así que tú lo puedes poner. Tienes que leer el contrato business to business que ellos tienen. Aceptar la política de privacidad, de privacidad y listo. Bueno, Aquí eh, tú puedes poner eh, las newsletters que te las en, manden o no. Y te registras gratis. Y ya está. Tiene bastantes ventajas, más que desventajas. Pues aquí vienen productos manufacturers, los afiliados, las características. Tiene un marketplace, blog y su base de conocimientos. Exactamente igual que lo tiene Big Bang, pero de una manera más bonita. ves Tienes algo que vender. Nosotros tenemos la plataforma, ventas automatizadas, conecta con afiliados, aumenta tu negocio. Tienen 25.000 afiliados activos. 3 millones de transacciones en 2019, 250 millones en ventas generados en 2019 y está muy bien. ¿Para quién está destinado? Para productos de información, cursos online, ebooks, coaches, de, en desarrollo de software y para eventos eh, como artistas, educadores y life changers. Eso es para los manufacturados, perdón, los creadores y para afiliados. Aquí también lo pone. Eh, anunciate una vez, gana dinero en autopiloto, en piloto automático, hasta 70% de comisiones, hasta 70, no quiere decir que todas sean 70, 8.000 productos en el marketplace, en fin. Yo aquí, una vez que me he registrado, viene el paso, dos, seleccionar un producto, promoverlo en tu audiencia y ganar dinero. En fin, está muy bien. Te lo voy a mostrar por dentro. Esta es la interfaz, ¿ves? Store, yo aquí estoy ya, tengo mi ID de afiliado. Tengo, yo como soy creadora y vende y afiliada, pues tengo los dos. Tú solamente tendrás o el de afiliado o el de vendedor o el de los dos, según quieras. El idioma, no hay muchos idiomas que elegir, o alemán o inglés. Entonces ya está, la ayuda. El dashboard, el marketplace, tu cuenta, los reportes. Y estos son los productos que tiene. Animales, eh, sistemas de apuestas, negocios, computadores internet, música y baile. Como ves, son básicamente los mismos que tiene Clickbank pero tiene además eventos y seminarios, servicios y productos físicos. ¿vale? Para el caso de ejemplo, el nicho que yo estoy usando con, con buena, buena conversión es el de espiritualidad y esotéricos. Ya sabes que este tipo de nichos yo lo llevo manejando desde hace tiempo. Si le doy clic me aparecen aquí todo lo que hay. Viene, Heist Converting Architects Product, Killing Eat on Call Tea. On Call Tea, esto me gusta porque es en, sirve para tráfico frío. Está generando buenos ingresos en tráfico frío. Esto está genial. Es para personalizar el arquetipo. Es un, un tipo de lectura de cartas, básicamente. Puedes hacer hasta 120 por cliente, 40% en los options. Lo que significa que de cada 10 front ends, 4 compran el producto siguiente. ¿Ves? El precio en promedio es $50 dólares. La comisión es del 50%. Las, ganadas, eh, las ganancias por venta es de 14 en 14 netos. Luego viene las ganancias por visitante: $280. El vendedor es esta persona. Creado cada X semanas. El tipo de bin es un solo, un solo pago. El rank es 3 según ellos, en, el, en lo que tienen ellos. En fin, una serie de, de estadísticas que es bastante interesante. Luego viene este otro, que es eh, para el código Maya, Maya Code. La gente que le van estas cosas, compra bastante, suele comprar bastante y no... No escatiman dinero en este tipo de cosas, ¿vale? Este tiene el 75% de comisión, pero yo el que estoy trabajando es el de el Converting Architects. Y este aquí viene para promoverlo y ya te dan tu enlace de afiliado. Viene la página de ventas para que tú la veas y bueno, en la página de afiliados. Son estas. Mira, esta es la página de afiliados. Bienvenido a individualista.com, el área de afiliados. Aquí tienen las, las últimas. Recursos para conversión, bla, bla, bla, bla, los con... en fin, empieza a promover aquí, cuando le damos aquí, nos manda a esta otra página, oh, no, esta no es, estamos aquí, y ahí está, Se... tú puedes generar el enlace, aquí está el enlace, ¿ves? para que tú puedas empezar a promover, te da los ZIPs, los ZIPs ya sabes que son los correos, y te da también imágenes, míralos, mira qué bonitos que son. Bueno, son bonitos para el tipo de nicho. A lo mejor te parecen feos, pero para el tipo de nicho son geniales. La página de fondo es súper genial. Son ideales para este tipo de nichos. ¿Vale? Y una vez que ya lo tengas, voy a ver la página de ventas. Es esta. Los 12, arque 12 arquetipos, un destino. Me gusta. Eh, lectura de tu arquetipo gratuita que revela tu personalidad. Kirks, tus variaciones de personalidad, eh, tus talentos innatos y tus... Eh, debilidades ocultas ¿cuál es tu nombre y como es de X de, de encuestas pues está funcionando bastante bien ¿vale qué tengo que hacer yo para este tipo para promover este tipo de productos con lo que yo te estoy contando que puedes hacerlo lo primero habíamos dicho que necesitaba la oferta ya la tengo que necesito un acortador hay muchos acortadores yo en mi lista privada vi en su día Tag ON, que se ha convertido en Sharp S, que es este tipo de acortador, y que lo que hace es ponerte un pop-up un, un pop en el que invitas a la gente a hacer cosas. Entonces, vamos a buscar en Google um, Astrology eh, Reading, por ejemplo, y vamos a buscar buenos artículos. Todos estos son, aunque no sean anuncios, ¿ves? AstrologyCom, Astrology how to get the best astrology reading, the astrology esta por ejemplo los mejores 13 eh, artículos, eh, sitios para la lectura de cartas eso está bien, esto a la gente le llama la atención dando now y yo lo que voy a hacer es copiar el enlace control C, lo copio y lo voy a llevar a mi acortador el otro acortador que a mí me gusta mucho usar para este tipo de cosas es Snipely Snipely tiene una versión gratuita y una versión de pago eh, Shared no tiene versión gratuita, mi lista privada lo tiene porque yo se los di en su día, les di la versión más alta de las más altas, es decir, les di este tipo de versión que tienen eh, clics ilimitados, eh, cuentas ilimitadas, dominios ilimitados y hasta 10 clientes, esto la tienen ellos, eh, derivo en Shared, pero bueno, vamos a trabajar nosotros en Snipery porque tiene una versión gratuita, entonces aquí lo que nosotros hacemos es, te haces una cuenta y si me he logueado con mis datos y aquí simplemente lo que podemos, tenemos que hacer es meter la URL, en este caso la que hemos puesto y creamos un snip. Y fíjate que aquí aparece esto. Yo lo que estoy promocionando es esta oferta y lo que tengo que hacer es darle a promover, promote now, copio mi URL. La copiamos es en la serie de promoción. Me voy aquí y le ponemos el mensaje. Y el mensaje podría ser um, un nuevo call to action. Yo ya tengo muchos, entonces hago uno nuevo. Esta misma eh, que sea un botón. Vamos a copiar algo de la carta de ventas: 12 arquetipos, un destino. Eso me gusta. Suena así, súper telenovelero: 12 sé que tipes one destiny así y le vamos a poner aquí algo que sea apetitoso para ellos y es Discover Your Destiny No. Discover tu Y le ponemos el enlace acortado y le damos a continuar. ¿Qué? Tenemos diferentes estilos. Social, Full Width, ¿ves? Todo así. El Candy, que es como de este tipo. Y el bin, el frijolito, ¿ves? Yo suelo usar el Social, porque suele, suele dar mejor resultado, pero cada uno, el que sea. Esto lo, es, solo lo puedes modificar en las versiones de pago, pero no importa, así está bien, no importa. Damos el Finish CTA y ya tenemos el enlace acortado. Podemos darle al previo y abre esto, los 13 más. Y aquí me aparece 12 arquetipos, un destino. Descubre tu destino ahora. Le doy clic, me va a enviar a la página de los arquetipos. Genial. ¿Qué tengo que hacer yo con ese enlace que he acortado ahora mismo? Lo copio y me voy a Facebook. ¿Cómo obtenemos el tráfico? Pues lo vamos a obtener con grupos de Facebook destinados a este tipo de cosas, voy a abrir Facebook y aquí voy a buscar astrología por ejemplo, Astrología también funciona con Tarot o ese tipo de cosas es pues Astrología 2 millones, pero esta es una página yo quiero grupos grupos de Facebook Astrología y Horóscopos Astrología y Guías, Astrología Memes Only, Horóscopo, Astrología Numerología y Tarot Astrología y espiritualidad, hay un montón. Yo voy a unirme a estos grupos, Explores eh, Astrología, por ejemplo. Y cuando me una, ¿ves? Eh, 4.000 personas. Y una vez que me una, voy a publicar los no, 21 miembros. Una barbaridad, esto está genial. 21 están las, las reglas que yo voy a, a seguir. Y voy a empezar a publicar o a compartir. Artículos buenos como este y le voy a poner ahí los 13 mejores sitios de, eh, astro de astrología para leer tu carta de nacimiento. Simplemente, sin más. Y una vez que lo comparta, como no estoy haciendo spam, no estoy ofreciendo nada, sino es simplemente de Daily Dog, es un, un, un, un diario online sin ninguna pretensión es, tienen muchas cosas no solamente tiene la parte de astrología pues la gente puede clicar y cuando cliquen verán mi pequeño llamado a la acción le clicarán y yo empezaré a ganar dinero cuánto voy a ganar pues vamos a ver voy a cerrar y aquí me dice 50% de comisiones 14 14 dólares en la primera venta 14 dólares luego ya si hay superiores pues gano más y de esta forma Tú puedes ganar dinero compartiendo artículos que no son tuyos, promoviendo enlaces de afiliado de una manera no invasiva, de una manera en la que estás diciéndole a la gente que lee un artículo interesante y al mismo tiempo estás tú ganándote algo sin tener que anunciar absolutamente nada, simplemente compartiendo buenos artículos. Y de esta manera puedes generar algunos buenos ingresos. Suponiendo que ganes 14 y que envíes a un montón de grupos. También hay en español. ¿eh? Estas dos están en inglés, pero también hay en español. Suponiendo que tú eh, tengas, yo que sé, como este grupo que tiene 20.000 personas. Aquí, 20.000. Que le cliquen, yo que sé, hay 51 post today. Hoy, que le cliquen 50 personas y que de esas 50 personas una compre. Pues ya te has ganado 14 en un día. Y eso está muy bien. No tiene que ser los arquetipos. No tiene que ser este nicho. Pueden ser otro tipo de nichos. Como ves hay un montón de nichos. Este también funciona bastante bien. Desarrollo personal. Va bastante genial. Lo pasas por Snipely. Te voy a hacer allá. Creas tu enlace. Y una vez que creas el enlace. Compartes. Y se acabó. Simplemente haces tus call to actions y eso es todo. No tienes que hacer más cosas. Slipely te puede, te deja hacer más cosas, pero vamos que es suficiente con con el acortador de enlaces para que tú puedas recibir clics y de todo. Entonces, por ejemplo, esto está muy bien, eso bastante bien. No, no, lo no lo uso mucho porque ahora estoy usando este otro, pero funciona exactamente igual. Funciona súper bien. Si quieres algo más en profundidad de lo que es Sniply, te voy a dejar por aquí un enlace a un vídeo que habla bastante más en profundidad de cómo puedes gestionar Sniply para que tengas más conversiones y com compartiendo artículos que no son tuyos, pero que están muy bien hechos y que tú puedes ponerle unas llamadas a la acción así de este tipo y que la gente te compre tus productos con artículos buenos que no son tuyos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Vamos a, a recapitular. Oferta para promover. Hemos visto que ya teníamos nosotros, en mi caso, una oferta de espiritualidad, el acortador, Sniply, el tráfico con grupos de Facebook y mi página de fans optativo para que yo vaya teniendo ahí gente, vaya teniendo likes y vayan comprando y mirando las ofertas que les estoy poniendo con artículos que yo no tengo que escribir. De esta manera, tú puedes ganar dinero compartiendo artículos que no son tuyos. Lo dejo hasta aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal para que veas más vídeos de cómo ganar dinero desde casa en este maravilloso mundo del de Internet y de los negocios online. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi lista privada, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que este año tiene que ser nuestro año y vamos a ganar dinero juntos. ¡Vamos!